Tras la increíble actualización de Halloween a Arta, no se le ocurre nada más que hacer. Lifehack de Halloween para ayudaros. Desde salir volando por todo el mapa hasta ser totalmente inmortales. No creo que nadie se lo quiera perder, así que quedaros hasta el final. No olvidéis utilizar el código Arta para estar en Arta Squad, suscribirse al canal con la campanita y darle 10.000 likes. Disfrutad hasta el final. Y el primer life hack es super tocho Para ello vamos a irnos al nuevo modo que han implementado en Halloween El modo de pesadilla antes de la tempestad El cual trata de convertirse en un fantasma y pelear contra otros fantasmas Así que vamos para allá Y tenemos que ir a la nueva localidad de las ruinas Que es la misma que estaba en anteriores temporadas que se llamaba primeramente agencia y la autoridad Vamos para allá Vale chicos una vez que caiga medio malito mapa aquí Vamos a tener que dejarnos morir por una persona Sí, sí, como lo escucháis, literalmente. Hacer que una persona nos pegue en una mal un maldito escopetazo. Mátame, mátame, cara fea. Ya eres un maldito cara fea. Y también nos tiene que rematar para que nosotros revivamos en un fantasma. Ahora lo veréis. ¡Wee! ¡Soy un maldito fantasmita! Vale, a mí también me han matado Pues perfecto, ahora mismo bajaremos Hasta abajo del todo, hasta tocar tierra ¿Y qué haremos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a aterrizar que ya lo hemos hecho Y mago cuando puedas vente acá Porque esto, como nos salga, vamos a ser Los malditos reyes de este mapa Y lo seremos, pero a ver, ¿de qué trata este lifehack? Para hacer el like, chicos, lo que he visto según El tutorial, es que anteriormente nos hemos Puesto en la lobby el traje de Iron Man Como sabéis, Iron Man tiene dos estilos El de Tony Stark y el de Iron Man con el traje. Y para convertirse entre Tony Stark, que es el de sin traje, y a Tony Stark, que es el con traje, tenemos un maldito gesto. Tenemos que seleccionar por fin el traje de Iron Man y darle a la maldita X para convertirnos en el Iron Man con traje. 3... 2... 1... ¡Let's go! ¡Pimba! ¿Ha pasado algo? Creo que nos ha animado, ¿eh, mago? Pero no lo sé. ¿Tú crees que nos verá esta gente? Yo te sigo viendo. ¿Tú me ves? Eh, yo a ti sí, pero vamos a probarlo con la gente porque a lo mejor... A lo mejor aquí hay un poco de chanchullete No me disparan, no, no me ven, ven. Mira, no ah, ven. estoy enfrente de él y no me dispara. ¿Qué? Pero tío, esto no funciona eh, no sé lo que ha pasado aquí, pero... Lifehack No funciona Lifeback que vais a flipar, tenemos que encontrar Los guanteletes de la chica Hulk Y los guanteletes de Iron Man Mago, vamos a hacer una apuesta ¿Quién va a encontrar primero qué? Yo voy a por los guanteletes de Iron Man Yo voy a ir a por los guanteletes de la chica Hulk Entonces, si yo pierdo o tú pierdes ¿Qué pasa? Nos podemos apostar una colleja si quieres Yo personalmente no sé cómo son las collejas españolas Pero ya te digo que una calleja rusa A lo mejor te deja sin cabeza En esta zona de muelles supuestamente Tiene que haber un spot donde me tocará Ese poder y espero Conseguirlos antes que el harta Mira, mira, ahí están los drones A ver si me dan por aquí los poderes He tumbado la cajita Me han dado un poder, ¿será ese? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Creo que sí que lo tenemos, eh Creo que sí que lo tenemos, creo que lo consigo antes que el harta ¡Lo tenemos! ¡Ay, no me mates! ¡No me mates! ¡Aparte de aquí, bot! ¡Aparte de aquí! Vale, mago, ya que me han matado porque soy maldita mente inútil, tienes que matar a Iron Man Y por último, necesitamos una colchoneta ¡Hala! Ya tengo las camas elásticas, están aquí dentro Tengo... Tengo seis camas elásticas, ¿eso sirve? ¡Claro que sirve! vente ya, vente ya, que vas a flipar! Y después lo probaré yo Vale, mago, ¿estás preparado para esta locura? Estoy preparadísimo Vale, pues es súper fácil Una vez teniendo los dos poderes, lo único que tienes que hacer es lanzar una cama elástica al agua hecho Perfecto, pues ahora métete en el agua, justamente como yo Pero no, no, no, no, cuidado, cuidado Mira, apunta hacia allí Vale, ahora cogiendo los guanteletes de Iron Man Vas a tener que impulsarte hacia arriba Y una vez que estés en el aire Vas a tener que cambiarte a los guanteletes de la chica Hulk Saltar en la colchoneta Y justamente cuando estés en el aire Utiliza el poder de la chica Hulk Para volar hasta el finito dale, dale, dale corre, doble salto. Vale, perfecto, perfecto ahora, ahora cambia, cambia, cambia, cambia, cambia ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Superpoder, superpoder! ¡Utiliza el superpoder! ¡Utiliza el superpoder! ¡Me lo tengo! ¡Oh! superpoder lo tengo oh qué locura! ¡Hola! ¡Qué otro Chavales, el turno del maestro Arta, vas a flipar, es impresionante. Pues espero que sea verdad. Tiramos la cama elástica por aquí y se supone que tenemos que elevarnos con los ganchitos de Iron Man. Cambiarnos a la especie de Hulk Y utilizar el rayo destructor. ¡Bim! ¡Bam! ¡Truco! Vale, salimos volando perfecto. ¡Ahora out! Chicos, es que le estaba dando un botón totalmente equivocado. Le damos doble X y ahora sí, chicos, nos vamos hasta allá. Nos vamos hasta el maldito infinito, chavales. Pues creo que has llegado tú más lejos, ¿verdad? O yo, pues no lo sé, la verdad. Dejadlo en los comentarios, mago o harta. Vale, chicos, por este live tenemos que conseguir los superpoderes de Iron Man. Y vais a flipar con este life hat. Literalmente, os va a servir en casi todas las partidas porque es que es una cosa increíble. ¿Alguna vez os habéis muerto de daño de caída? Claro que sí. Pues eso está solucionado. Porque este life hack os va a servir muchísimo. Vais a completamente alucinar. Vale chicos, y para este momento tendremos que encontrar las granadas de choque que ya habéis visto que acabo de matar a una llama y qué más. Pues tendremos que coger también las superpoderes de Iron Man. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap pues es súper fácil Mira, yo voy a construir una rampa súper gigante Y tú obviamente ven aquí, ven aquí, ven aquí Tú dirás, ostras, Arta, si te tiras de aquí voy a morir, ¿verdad? Pero si hacemos lo siguiente Vale, la acabo de cagar, la acabo de cagar ¡Ah! ¡Soy inútil! Vale, chicos, ahora sí que sí, en serio Vamos a tener que tirar los guanteletes de Iron Man Y vamos a tener que hacer lo siguiente Pero Arta, por favor, no te vuelvas a matar Mira, Arta, tranquila, ¿eh? Tranquilízate porque no, yo voy a hacer mala. así ¡Oh! Vale, hacemos doble santo nos lo cambiamos a cualquier objeto Vale, así un poquito cuidado No lo la granada Y ahí está chicos Ahora sí que nos ha salido Mago, mira Ven mira ¿Tú crees el, que el, yo soy el... ahora mismo inmortal? No lo sé, solo hay una forma de comprobarlo Vamos allá <risa> <risa> ¡Vamos! ¡Vamos, cerdo! ¡Vamos! ¿Qué locura es esta? Lifehack funcional Pues ahora viene un lifehack increíble Y se nos va a ir la cabeza Para ello tenemos que irnos a la taquilla Y seleccionar un personaje súper súper mítico Un personaje con garra. Personaje agresivo ¿Lo habéis adivinado ya? Wolverine. Nos veremos la skin de Wolverine Y tendremos que irnos al nuevo modo de la alerta de la tempestad Ahora, chavales, simplemente lo que tenemos que hacer es Dejarnos morir como el anterior vez Pero esta vez es un poquito más especial Una vez que nos maten, vamos a aparecer en el modo fantasma Y vamos a hacer lo siguiente con la skin de Wolverine Bueno, chicos, seleccionamos el gesto de Wolverine Le damos a la X Y vais a flipar, o sea Fortnite, eh... Hola, hola, oye, es que no se selecciona Fijaros, o sea, este baile como que no se puede hacer Fijaros que este sí Pero este... Nada, chicos, creo que este life pack no es funcional. Pero ahora veréis uno que os va a cambiar totalmente la vida. ¿Vale? ¡Hola, amigo! ¡Doscientos en la cabeza! ¡A tu casa! ¡Qué buena harta! Vale, vale Reventadísimo, bro, reventadísimo, reventadísimo El skin, sin el skin, reventadísimo Vale, veo contigo Vale, vale, vale Aquí está aquí, la... vale, está contigo, están los dos contigo Reventa uno. Reventado uno reventar el otro a casa! Bienísimo. ¡Wow! ¡U fantasma! ¿Dónde está? Ah, está reventadísimo. Vamos, chavales, vamos. ¿Qué es eso? ¡Qué guapada! ¡Qué guapada es esta! ¿Tenían escobas de bruja? Sí, sí, yo también tengo una, eh. Cuidado, cuidado, que vienen dos fantasmas más. Uno, que no te remate. ¡Cerdo! Mago, voy a morir, voy a morir, tengo Mago. Tío, vengo tío. Corre, corre, corre, ¿Tú? corre, ¿Tú? corre, corre. Mátalo, mátalo, corre, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo. está? Corre. ¿No aquí? Espérate, tengo vale, que, que reanar. Eh. Dale, dale, dale, reanima, reanima, reanima, mago. Cuatro, tres, Avisa si viene, avisa si viene. Vale letras de detrás viene No, tío No Tío, qué pesado, es que son los fantasmas, loco ¿Qué es esto, Fortnite? Uah. Chavales, poned en los comentarios si os gusta esta función de los fantasmas Porque es que yo no acabo de entender muy bien qué es esto Es completamente okay. imposible ganar Es que es súper, súper raro ponérmelo en los comentarios Porque es que ni yo entiendo nada Seis PAF kills que me he hecho y... Y no entiendo. Suscríbete al canal con la campanita para no perderos más vídeos. El canal de Mago 3 en la descripción. Cagüarta y, y adiós.